Buenas a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Tanich y hoy os traigo cómo desbloquear la skin de Superman, qué desafíos van a haber y en dónde se ubicarán. Bien, es muy sencillo chicos, vamos primero a por los desafíos. El primer desafío, chicos, nos dice Completa misiones de Clark Kent, Bandman, Blindado o Beast Boy Hay que desbloquear 5 desafíos, ¿vale? Hay que conseguir esas misiones Que se ubicarán, como digo, en estos lugares Y bueno, chicos Aquí estáis viendo el mapa de Fortnite Y os voy a enseñar en dónde se ubicarán Bien chicos, empezamos por Superman Superman se va a ubicar por encima de Complejo Corriente En esta granjita de aquí, ¿vale? La típica granjita que lleva ahí no sé ni cuánto tiempo Pues ahí se va a ubicar Superman Luego a la derecha, Batman Batman se va a ubicar en Muelles Murientos Por la zona sur, ¿vale? De Muelles Murientos Y por último, Beast Boy Se va a encontrar en Alameda ¿Vale? Por encima de Alameda Así que chicos, una vez que sabemos dónde están ubicados, ahora sí que podríamos hacer los desafíos. Simplemente tendríamos que ir al personaje y hacer misiones. Así que una vez hechas las 5 misiones, nos darán este traje de Clark Kent, el emoticono llamada acción y por último también nos darán... El graffiti de Superman ¿Vale? Una vez hecho simplemente Esos pasos Siguiente desafío nos dice que planea A través de anillo como Clark Kent Pues hay que planear Cinco veces a través de anillos como Clark Kent No sé a qué se refiere esto lo de los anillos Si lo sabéis decímelo por los comentarios Y con ese desafío nos darán El acceso mochilero de Daily Planet Es decir, nos darán esta mochilita De aquí, que no se la va a poner nadie Pero bueno, está ahí para de decorar y por último, pero no menos importante, que la que más nos interesa es conseguir a gesto integrado de identidad secreta Por así decirlo, yo creo que es la que más interesa para mí Y simplemente es usar una cabina telefónica como Clark Kent. Y ya está, es lo único que tendréis que hacer Vamos a la página 2 y en la página 2 nos dicen lo siguiente Y bueno chicos, si queréis la segunda página Simplemente lo que nos han dicho es completar eh, misiones ¡Ojo! Me ha seguido alguien, gracias por seguirme en Twitch, amigos No sé en directo y me acabo de seguir a alguien eh, Como decía, solamente nos dice completar misiones de Epic Games Ya está, no nos dicen nada ni qué misiones son Pero supongo que las pondrán mañana Así que chicos, eso ha sido todo el vídeo Espero que les haya gustado, darle like, suscribiros que les ha ayudado a conseguir O a saber cómo conseguir el Superman y nos vemos en el próximo video. Adiós. I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step.